Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 90. Estas son las ideas que vamos a utilizar en este repaso. La primera. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Hoy quiero darme cuenta de que el problema es siempre alguna forma de resentimiento que quiero abrigar. Quiero comprender también que la solución es siempre un milagro al que le permito ocupar el lugar del resentimiento. Hoy quiero recordar la simplicidad de la salvación, reforzando la lección de que solo hay un problema y solo una solución. El problema es un resentimiento. La solución, un milagro. E invito a la solución. Cuando perdono la causa del resentimiento y le doy la bienvenida al milagro que entonces ocupa su lugar. Para las aplicaciones concretas de esta idea puedes usar las siguientes variaciones. Esto supone un problema para mí que quiero que se resuelva. El milagro que se encuentra tras este resentimiento lo resolverá por mí. La solución de este problema es el milagro que el problema oculta. La segunda idea para hoy, permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. La única razón de que parezca tener problemas es que estoy usando el tiempo indebidamente. Creo que el problema ocurre primero y que debe transcurrir cierto tiempo antes de que pueda resolverse. No veo el problema y la solución como acontecimientos simultáneos. Ello se debe a que aún no me he dado cuenta de que Dios ubicó la solución junto al problema, de manera que el tiempo no los pudiera separar. El Espíritu Santo me enseñará esto si se lo permito, y comprenderé que es imposible que yo pudiera tener un problema que no se hubiese resuelto ya. Las siguientes variaciones de la idea de hoy resultarán útiles para las aplicaciones concretas. No tengo que esperar a que esto se resuelva. La solución a este problema ya se me ha dado, si estoy dispuesto a aceptarla. El tiempo no puede separar este problema de su solución. Y David nos dice, Hoy abrimos otra vez nuestros corazones y mentes al programa de estudios, que es... Acuerdo, Un programa de estudios de fortaleza, unificación, conciencia, paz, amor, alegría y felicidad. Hoy creemos, vemos, que el ataque es imposible, que es imposible atacarse uno mismo o atacar a Dios. Ese ataque no tiene efectos. El ataque nunca ha tenido ningún efecto. Al aceptar nuestra invulnerabilidad, Reconocemos que el ataque nunca ha tenido efectos. De esta manera, demostramos que no pasó nada. Estamos aceptando la expiación, la conciencia de que la separación de Dios nunca sucedió. El amor del Espíritu Santo es nuestra fortaleza. De la única manera que puedo experimentar el amor perfecto es perdonando. Hoy seguiré al Maestro, al Espíritu Santo que trasciende todos los recursos limitados. El Espíritu Santo se convierte en mi recurso. El programa de estudios del Espíritu Santo no puede fallar. El plan de Dios para mi salvación no puede fallar. Hoy acepto el hecho. Hoy, ahora, renuncio como mi propio Maestro y me comprometo a seguir a la guía del que conoce el camino. El camino hacia el reino de los cielos interno. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Amén.